La idea es que nos cuentes un poco todo el background que tiene y el ESC, la experiencia que tienen eh, y obviamente eh, los cursos que ofrecen tanto en Australia como en Canadá. Entonces te doy la palabra, te presento y cuéntanos, sí, ob... por favor. Gracias, Sandra. Eh, y bienvenidos a todos. Esa es la segunda oportunidad que tengo eh, que hablar con YouTube Project y, y toda su audiencia. Um, eh, uno, nada más para empezar, eh, el español no es mi idioma, o sea, sé hablarlo más o menos, pero eh, me defiendo, así que si hay algún error o me sale un poco de inglés, eh, perdónenme, por favor. Uh, yo estoy muy feliz de estar con ustedes el día de hoy. Uh, me llamo Gerard Wilson y soy el director regional um, eh, del equipo de ILSC. De, de yo he estado con ILSC por los últimos dos años. Y eh, he trabajado en, en educación internacional eh, por los últimos 15 años y tengo mucha experiencia de los Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de, y mi país nativo, que es el Reino Unido. Y estoy muy gusto de estar con ustedes hoy. Um, estoy subiendo ya mi presentación. Dime, por favor, si lo pueden ver. Un segundo. Justo a tiempo. Eso está llegando, Sandra. Todavía no veo tu pantalla, pero ya me dice que se está compartiendo. Ahora sí. Ahora sí ya la veo perfecta. Ok. okay perfect. eh, todavía se está. Hay un poquito de problemas aquí, pero pueden ver, puedes ver más o menos la, la, la, los slides, ¿No? Sí, okay. veo los slides. Perfecto. Sí. Oh, perfecto. Ahí, Muy bien. Entonces, falta, falta, verlos en presentación como para que se vea un poquito más grande, pero, pero igual lo veo bien. Ok. Esto está tardando un poco, pero bueno. Eh, entonces, más que nada, yo voy a practicar un poco del grupo. Tendrás mis compañeras que bien, vendrán las sesiones siguientes, que hablarán con mucho más detalle sobre Canadá y sobre Australia, las grandes oportunidades que tenemos ahí. Y creo que hay una última sesión, Sandra, corrígeme si, si es así, que va, que va a explicar un poco del proceso de visas y, y, y, y lo demás, ¿no? Así es. Así es, vamos a tener un espacio para hablar de visas. Igual la idea es ir respondiendo todas las preguntas que también le vayan surgiendo a todas las personas que nos están viendo. Al final vamos a dejar cinco minutos y si surgen preguntas de visas o de cualquier otro eh, tema. área, no hay problema. Vamos a resolverlas. Okay. Vamos a tratar, pues, porque probablemente pues, no van a quedar resueltas todas, pero vamos a tratar de, de resolver todas las dudas. Muy bien. Entonces, eh... Yo estoy aquí para presentar más que nada lo que es el grupo ILSC o ILSC, como lo conocemos. Um, International Language Schools of Canada. Of Canada. Y ILSC y ILSC son dos escuelas en uno. Básicamente somos la escuela de la parte de inglés y luego tenemos Greystone, que son los cursos vocacionales. Va a escuchar mucho de esto, de estos cursos eh, de vocacionales, son muy importantes y eso sería nuestro punto de diferencia, comparado de, con la competencia de las demás escuelas, es que somos muy especialistas en ofrecer cursos de voc vocacionales. Este año somos eh, muy felices de trabajar con YouTube Project, porque esto es nuestro aniversario de 30 años, y um, tenemos mucha experiencia en, eh, en, en el mercado, recibiendo estudiantes de todo el mundo. Um, y empezamos en Canadá, eso es un poco de nuestra evolución. Empezamos en, en, hace 30 años en Vancouver, y luego, eh, en los próximos 20 años, eh, hemos eh, abierto escuelas en Toronto, en Montreal, en la India, y al final, el año pasado, eh, inauguramos un campus en Adelaide y en Montreal. Y eh, cuando yo hablo con nuestros estudiantes, con nuestros, eh, eh nuestro, con nuestros estudiantes y tanto con nuestros, eh, eh, partners como YouTube Projects. Realmente lo que, lo, lo más importante de la parte de ELCC es que somos eh, una comunidad. Y realmente desde, desde antes de llegar al destino final, a Australia o Canadá, se entre, uno se siente parte de una comunidad en donde las, nosotros, la escuela, te atendemos súper bien. Realmente sabemos que esto es un cambio drástico, un cambio eh, muy importante, quizás con miedos, con, con eh, distancia de la familia, de, de sus países nativos, eh, y llegarán a, a algo diferente, algo extraño, pero eh, que les va a cambiar la vida totalmente. Y nosotros entendemos esto muy bien. Eh, y lo que nos comenta todos los estudiantes, mu muchos estudiantes nuestros y muchos partners como YouTube Project, eh, es que realmente formamos una comunidad desde el día uno, desde antes de llegar al destino. Eh, y la otra parte de, de IRSC que realmente es muy llamativo, porque yo he trabajado en otras compañías, es que ofrecemos eh, muchas... Una, una gran selección de, de, de cursos en cuanto viene a, a variedad de, de cómo aprender, no solamente de, de, de aprender inglés, sino de varias eh, maneras de aprender inglés. Eh, a través de yoga, a través de, eh, de conversación, a través de, en, en, en, uh, eh, de, del arte, de actuación, de, de filmación. Así que no solamente es un, un viaje de aprender inglés y llegar a su meta o si, y, y perfeccionar el idioma, sino a través de, de lo tuyo, a través de algo que sea eh, atractivo para ti, de la ma mejor manera para aprender y mejorar tu, tu nivel. Um, y en esto, eh, esto ha sido nuestra marca de, de, de diferencia en el mercado, que hemos ofrecido eh, mucho... Uh, lots of choice, que, que digamos. Y, y, uh, y con esto, um, eh, lo que hemos visto es que nuestros estudiantes están contentos de estar con nosotros. Obviamente es un um, es un proceso um, que les que les da um, mucho apoyo. Y, y, y en, en estos momentos eh, críticos de aprender el idioma, de empezar su viaje, de estar en algo nuevo, eh, este apoyo que tenemos de, de nuestra comunidad de ILC el ILC, ILC y también el rango de cursos que ofrecemos, es un, un um, cóctel mágico para eh, que realmente ayude a nuestros estudiantes. Eh, un poco. Gerard se te está cortando un poco. Un poco de, de, de, de los, el otro es Graystone College. Perfecto. ¿Me escuchan? ¿Sí me oyen? Sí, sí. Ya, ahora ¿Me? sí, ahora sí te, te oigo bien. Ok, entonces escucharon un poco de, de nuestra comunidad y todo. Eso su... sí está. Sí. Sí está. ¿Sí? Ok. Sí, sí, sí, sí. Todo perfecto. Eh, yo creo que sí es algo a resaltar sin duda del proceso con ILSC y es que el acompañamiento con el estudiante y también con nosotros como agencia siempre es muy cercano, siempre todas las dudas quedan resueltas. El proceso es muy rápido, que yo creo que eso también hay que resaltarlo. Siempre eh, para un proceso de aplicación, para presentar los test de inglés, para todo lo que van a necesitar, es importante saber que esas necesidades se van a resolver de la manera más rápida que sea posible y eso sin duda nos brinda y ILSC en sus cursos como estamos hablando eh, tanto de idiomas como de educación superior, que es eh, el paso que vas a iniciar con Graystone así que te doy la palabra para que continúes, por favor. Sí, y sí, hablando de Greystone, yo creo que para la mayoría de, de nuestra audiencia, Sandra, Greystone es lo que les va a llamar la atención, tanto en Australia, tanto en Canadá. No voy a hablar tanto en detalle uh, en respecto a, a cómo, porque se maneja diferente en Australia, tanto en Canadá, de, de forma de aplicar y, y, y luego los cursos que ofrecemos, pero simplemente para entender de dónde vino esta idea. Y yo siento que hay dos, eh, esto, nuestros cursos de Greystone, que son vocacionales, contesta dos preguntas grandes que tenemos en la vida. Uno sería por alguien quizás que quiere, uh, está buscando salir, cambiar, quizás migrar a otro país, mejorar su futuro. Um, Graystone les da esta oportunidad de, de usar el, el, la vía de, de educativa, usar eh, el, uh, nuestros cursos para aprender algo, pero también a la vez da entrada eh, de, de una experiencia internacional en otro país. Por el otro lado, eh, tenemos mucha experiencia de recibir estudiantes que han llegado a un punto en su vida que a lo mejor ya tienen experiencia internacional o ya han realizado la carrera o ya llevan unos años ya trabajando y han llegado a un punto digo, no, esto no es para mí, yo quiero cambiar. Um, a lo mejor quieren regresar a su propio país con nueva experiencia, con algo Uh, de experiencia de trabajo un, un, eh, y, y, y, uh, y más educación, eh, pero realmente práctico. Y de eso se trata: Esto es contestar estas dos eh, preguntas que nos llegan. Uno, a lo mejor, experiencia, eh, cambiar, eh, eh, eh, cambiar su, eh, eh, quizás cambiar a, a otro país. Y el otro es cambiar su, la experiencia que han tenido hasta ahora. Entonces, en inglés diría, son dos partes. Uno puede ser un gap year, que para apoyar tu, lo que ya tienes, o simplemente has llegado a un punto de digo, aquí no tengo más futuro y con lo que tengo necesito algo más. Necesito experiencia en el extranjero, necesito exper, exper, más experiencia educativa para cambiar lo que tengo ya. Y hablando con los estudiantes, hablando con nuestros profesores, lo que vemos es que realmente eh, es un gran beneficio eh, estos cursos vocacionales. Realmente en lugar de tener que empezar una carrera universitaria de nuevo o buscar simplemente ir a un país sin este apoyo, sin simplemente buscar trabajo y no tener eh, el ambiente de un curso vocacional alrededor, um, realmente eh, da un... Um, da, da una respuesta crítica a lo que estamos viendo en el mercado en este momento. Eh, realmente. Es, es, es, por eso son tan populares. No sé qué dices tú, Sandra, de lo que has visto. Sí, Total y creo que acá hay algo importante y es que cuando un estudiante en el caso específico de Canadá quiere trabajar estos cursos, también se vuelven una herramienta súper valiosa porque hay para todos los requerimientos de idioma, no necesariamente porque sea un curso técnico de educación superior, necesitan tener un nivel de inglés avanzado. Muchos de estos cursos inician en un nivel intermedio, incluso intermedio bajo, y ya les van a permitir tomar un programa con permiso de trabajo en Canadá, pero que además está desarrollado de tal forma que ustedes van a poder ir mejorando su dominio en el idioma mientras hacen la introducción en uno de estos programas. Ahora, quiero que me cuentes un poco... Eh, obviamente de manera rápida cuáles son las disciplinas de estos programas porque digamos que estos programas aplican a cualquier área del conocimiento que eso también es muy valioso eh, tiene un, una gran oportunidad para cualquier persona no importa lo que haya estudiado son cursos principalmente de comunicación servicio al cliente negocios, habilidades administrativas y de liderazgo y creo que eso es algo que los estudiantes muchas veces cuando quieren aplicar un curso de educación superior piensan que son cursos mucho más específicos o que son cursos que les van a exigir un nivel de inglés muy alto. Y no, en este caso Raystone tiene cursos para todo tipo de, de personas, ya sea que tengan un muy buen nivel de inglés o que todavía estén en un nivel de inglés intermedio o intermedio bajo. Además de que al tener ILSC también cursos de idiomas, pues les van a permitir también hacer una transición a estos cursos de educación superior. O sea que podemos armar un plan de estudios súper completo con inglés y un curso técnico o que presenten el test de inglés que tiene y el ESC que es completamente gratis para ver qué nivel de inglés tienen ustedes y a qué curso de educación podrían aplicar o en su defecto. ¿Cuántas semanas necesitan para poder aplicar a ese programa? Entonces tienen todas las herramientas para que encuentren ese curso perfecto, para que personalicen ese curso y eh, pues que puedan eh, cumplir con ese, esa, esas expectativas de vivir una experiencia ya sea en Canadá o en Australia. Entonces cuéntanos un poquito Gerard eh, acerca de estos programas, las disciplinas y, y, y la metodología que tienen. Pues sí. Eh... Empezando de, de por lo que hablabas un poco de ahí, tengo dos experiencias, dos casos, casos del día de hoy de estudiantes que um, junto con sus, uh, sus respectivas agencias uh, han hablado con nosotros y um, son muy uh, relacionados con lo que, lo que estás diciendo. Una persona dijo, um, yo he llegado, he estudiado ingeniería, necesito ya, estoy en búsqueda de algo nuevo, me gustaría quizás eh, estudiar en el extranjero, quizás cambiar eh, donde, do, mi perspectiva, dame más oportunidad, tanto en mi propio país, o y, a lo mejor tener la posibilidad de cambiar de país. Digo, ok, muy bien. ¿Dónde está tu inglés? Pues mi nivel de inglés está en este momento B3, que acá, acabamos de realizar un, un examen con, con esta persona. Tal como mencionaste, Sandra, este es nuestro famoso examen de inglés que se puede hacer en línea, que se llama PROLA. Que lo, con lo cual lo manejamos con, con YouTube Project. Um, básicamente se trata de que haces el examen, se tarda una hora, una hora y cuarto, más o menos, y con este examen definitivamente, después de un día, dos días, tenemos el resultado y se puede eh, decir cuál es tu nivel en de inglés definitivamente. Con esto, esta persona que apenas realizó el examen, ya sabe que está en B3, tiene, necesita tanto de inglés como un mes de inglés o dependiendo, seis semanas, y ya va a poder entrar con B4 a, a ciertos programas que tenemos en Canadá. Estos programas en Canadá será Customers, voy a decir todo en inglés, perdón, um, pero sería no te customer, no te customer Service o Hospitality. Um, pero no solamente, uh, uh, no estamos limitados solamente a, a servicio de, de cli clientes o, o, o, o Hospitality tenemos programas de, de, de negocios, de, de International Business Management. Obviamente ese es un nivel más avanzado de inglés, pero también se puede llegar a este nivel, estudiando con nosotros eh, el, la, la parte de inglés de ILC. Luego tenemos otros programas súper populares en nuestro momento que se llaman Digital Marketing, o sea, Mercadotecnia Digital, que lo cual está, eh, es muy popular en este momento por razones obvio, obvias. Pero lo bonito de Greystone es que en nivel de inglés, en donde estés, y también con ILC, es que se puede empezar con ILC on, en línea, online, o en cursos presenciales, en, tanto en Canadá, tanto en Australia, y luego se puede llegar a hacer el curso de, de, de Graystone, el curso vocacional, los cuales son eh, lo que hemos mencionado, uh, International Business, International um, Business, eh, uh, hospitality, Customer Service, Digital Marketing. Y con esto después tienes la parte de experiencia de trabajo, que, los, la, que es lo más importante. Eh, no quiero hablar demasiado de las diferencias entre Australia y Canadá, porque lo va a hablar mis compañeras en las otras presentaciones. Pero siento que pero ¿sí? ahora que, que hablaste de los, del, de los cursos virtuales, creo que sí. sí vale la pena detenernos un momento acá. Y es que además de que se pueden hacer las semanas de inglés para llegar al requisito necesario sí. para acceder a un, a un curso de Greystone, estas semanas no necesariamente tienen que ser presenciales, también las puede tomar el estudiante desde así. su país de origen y sí. completarlas para no tener que eh, llegar a Canadá sin ese permiso de trabajo, que como todos sabemos en Canadá pues no es posible trabajar mientras estudiamos inglés, pero sí que podemos tomar ese curso de inglés antes de viajar. Así que yo creo que eso es una ventaja gigante, porque en la comodidad de sus casas van a poder tomar su curso de idiomas eh, en el horario que más les convenga y ya llegar a Canadá a hacer su curso de educación superior. ¿Sí me, sí me escucha Sandra? Sí, te escucho. Sí, perdón. Eh, pues sí, precisamente eh, hemos recibido varios estudiantes Uh, que han hecho la misma ruta, de estudiar en línea, y ofrecemos dos, dos, uh, eh, dos horarios, un horario de, de Norteamérica y un horario también en Australia, y esto nos permite estudiar un horario de la mañana o también en la tarde. En, y esto ha sido una ruta muy popular para no tener uh, los gastos de, de, de entrar y, y estudiar clases presenciales, pero lo bueno con nosotros es que tenemos una cosa que se llama Web uh, Casting, que dentro del de, eh, eh, estudiante entra a las clases de inglés en línea, junto con otros compañeros que están en la clase. O sea, desde antemano tienes la experiencia de estar desde tu propia computadora, pero ya hablando y tomando preguntas y, ten, y teniendo una experiencia virtual pero con otras personas que ya están en Australia o Canadá. Siento que es un muy buen paso en lugar de simplemente estar con Duolingo o otro, otro curso en línea. Es algo eh, mucho más eh, interactivo. Claro, esa interacción me parece fundamental para el proceso porque también parte del, de la ventaja de estudiar inglés en un país como Canadá o como Australia. Es justamente ese contexto multicultural, conocer personas, intercambiar experiencias y pues asimismo practicar el idioma. Creo que esa interacción es fundamental y eh, me parece maravilloso que esté incluida dentro de esos cursos, aunque sean virtuales, porque lo cambia completamente, cambia 100% la experiencia. Así que me parece maravilloso, pero también aprovecho para hablar un poquito ya que tenemos... Cinco minutos antes de, de empezar a resolver preguntas y es acerca de los convenios que tiene ILSC, porque creo que vale mucho la pena mencionar que es el colegio de idiomas que mayor cantidad de convenios tiene con universidades, eh, tanto en Australia como en Canadá, pero particularmente en Canadá con colleges públicos, que son estos colleges que también nos van a llevar a obtener un permiso de trabajo y posteriormente una residencia. Entonces, tienen una gran ventaja y es que hacemos el curso de inglés por las semanas exactas que necesitemos para poder ya tomar un curso en un college público y eh, ellos nos van a dar la certificación una vez lleguemos al nivel necesario, entonces no obligatoriamente tenemos que hacer el IELTS, el Cambridge o el TOEFL, sino que con la certificación que nos da ILSC ya podemos aplicar a uno de estos programas y como les mencioné, pues el abanico de opciones que tenemos en términos de convenios que tiene ILSC, pues es enorme, entonces hay para absolutamente todos los colleges que ustedes se puedan imaginar. Entonces quiero que les cuentes un poquito de eso, Gerard, porque me parece muy importante. Sí, como tú me dijiste, Sandra, tenemos... Eh, con nuestros 30 años, la, el mayor número de convenios con universidades en Canadá, eh, más que 150 a nivel global. Eh, y estos igual son nuestros partners, son nuestros socios en cuanto viene a recibir estudiantes, prepararlos en nuestras escuelas y ellos reconocen nuestro nivel para, y usan nuestro pathway um, para recibir estudiantes y es muy, muy, muy buena manera de, a lo mejor si uno no tiene el nivel suficiente para entrar y, uh, al, al colegio de, que deseado, se puede preparar con ALC y ya con el examen que hacemos en casa se puede eh, puede ser recibido, reconocido y hasta incluso con ciertos cursos que ofrecemos también se reconoce créditos ya estudiado con Graystone que se puede recibir wow. en estos colegios también. Creo que mis compañeros van a hablar más de esto, pero nada más, pero en resumen, cuanto viene a ILC, tienes dos escuelas en uno, tienes la parte de inglés y la parte vocacional. Y son tres servicios que brindamos, eh, de, de, de los cuales estoy seguro que toda la audiencia se puede encontrar una respuesta para ellos. Uno, okay. cursos de inglés, otros cursos voc vocacionales y el último sería estos cursos Pathway, que simplemente es una manera de entrar a Greystone o entrar a un uh, college público. Y, um, y así eh, eh, realmente siento que um, con la comunidad que ofrecemos para el apoyo al estudiante y la selección de cursos dentro de estas tres áreas, realmente les da una muy, muy, muy buena oportunidad para eh, mejorar eh, su experiencia educativa y sus carreras y la vida en general. Yo, eh, bueno, sí. Yo quiero, quiero mencionar que este curso Pathway, eh, que es el curso que nos permite eh, tener el requisito de idioma para un curso ya de educación superior, pues no solamente nos prepara en inglés, sino que nos da las herramientas para que empecemos a ver el inglés desde un punto académico, desde una perspectiva académica. Entonces, es muy valioso tomar estos cursos porque, o sea, incluso si uno ya tiene un buen nivel de inglés, este curso te va a fortalecer las habilidades para que tú puedas escribir documentos eh, universitarios tipo ensayos, te va a dar un vocabulario mucho más amplio para que cuando estés leyendo ya documentos científicos y demás pues también los puedas entender de una mejor manera, así que yo creo que eso es súper valioso eh, hablarlo porque no es simplemente un curso eh, genérico donde vamos a mejorar nuestras habilidades en el dominio del idioma, sino que es un curso con un componente académico muy importante para quienes quieren eh, hacer un posgrado o un pregrado ya eh, en un college público. Y también los cursos de francés, que creo que no los hemos hablado y digamos que no son los cursos más populares, obviamente, pues solamente son en, en, en la provincia de Quebec, específicamente en Montreal, pero también tenemos oferta académica para francés, ¿verdad? Sí, y esto es un componente súper importante. Eh, las clases de francés, porque en cuanto viene a... No, quiero, aquí tenemos ya a mi compañera Juanita hablar Muy más de juanita. Canadá, pero eh, el componente francés también puede ayudar bastante en cuanto viene a procesos migratorios, en cuanto viene a procesos de, de, de, de, de conseguir la residencia. Si uno se puede presentar sufic suficiente nivel de inglés, suficiente nivel de francés, es una gran ayuda. Así es. Y por acá me preguntan sobre otros cursos y aprovecho para que de una vez resolvamos la duda, porque ya nos quedan dos minutitos, es eh, los cursos para mayores de 30 años, que también son una, un, un, un tipo de curso que ustedes tienen. Cuéntanos rápidamente cómo funcionan estos cursos. Pues en estos cursos de, de arriba de 30 años, eh, más que nada es ofrecer una, eh, un ambiente... Eh, Quizás eh, más maduro por, por, por estudiantes que a lo mejor eh, buscan un, un tipo de curso um, más, más serio, quizás en un ambiente donde están, en donde está uno cómodo para estar con personas de la misma edad o arriba de 30 años eh, no lo ofrecemos siempre en todos nuestros centros, pero en, en, en este momento en la ciudad de Vancouver y, um, y realmente es un. Um, lo que hemos visto es que los estudiantes que entran a este curso benefician mucho de tener la misma mentalidad, ya gente con experiencia, quizás con experiencia de, de la carrera, ya con años de trabajo atrás de ellos y um, fomentar una comunidad eh, en donde eh, con la misma experiencia entre ellos um, es muy diferente a quizás alguien que apenas saliendo de la sí, secundaria o la universidad. Total. Yo creo que más allá de la edad es justamente eso, es como el, el, los temas en común, como que a, a, encontramos muchas más cosas en común con personas que están más cercanas a nuestra edad y eso es digamos que el objetivo de este curso. Ya se nos acabó el tiempo, Gerard, mil gracias, mil, mil, mil gracias por estar con nosotros. Ya viene Igualmente. la conferencia de, de Juanita y Jenny, que también nos van a hablar ya en detalle eh, de los programas, pero Quería decirles a todos que ya cuando se contacten con nosotros, pues los vamos a asesorar justamente para que elijan el programa perfecto, el plan de estudios, que se ajuste a sus objetivos y a sus expectativas. Entonces acá lo que hicimos fue hablar como un poquito de cada curso, pero ya cuando ustedes se contacten con nosotros, pues resolveremos todas las dudas que tengan respecto a sus propios objetivos. Así que le doy la bienvenida, Juanita, y ya los dejo con la siguiente conferencia. conferencia muchísimas gracias a todos por conectarse y nos vemos pronto. Que estén muy bien. Muchísimas gracias.